Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en La Fe que Conquista, otra semana más, otro jueves más, aquí en estas clases virtuales, siempre trayendo las buenas nuevas de Reino de los Cielos. Esta semana el Espíritu Santo nos trae otra hermosa palabra que es la titulado Cualquier cosa que te haga necesitar a Dios es una bendición. Cualquier prueba, cualquier cosa que realmente te esté re a, llevando a la presencia del Señor, buscando su rostro, es maravilloso en el nombre, poderoso de su nombre. Es por eso que, el Señor, el Espíritu Santo, nos lleva esta semana a Santiago, capítulo 1, versículo 12, 12 que dice, Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir, uh, al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Un versículo muy claro, un versículo muy conciso, que realmente se está diciendo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, pero si eso te ayuda a acercarte más a Dios, gloria a Dios, y es por eso que le damos la gloria y la honra al Señor, por el tray el transcurso de esta semana, lo que tú estás viviendo, y si estás procesando y estás entendiendo el propósito que Dios está haciendo contigo, gloria a Dios, y si no, llegó el momento de entenderlo, llegó el momento de procesarlo, como dice su palabra, Dichoso el que resiste, ese resistir, el que pueda aguantar la tentación. Lo que, quiere el, lo que quiere decir este versículo. Porque al salir aprobado, al salir de esa, de, esa, de esa necesidad, de ese conflicto, de eso es lo que el Señor te está eh, tratando de llevar para llevarte al próximo nivel, para llevarte a lo que Él quiere hacer, ese gran propósito con, contigo, eh, continúa diciendo, recibirá la corona de la vida. Recuerda que hay diferentes coronas. Y esa corona de la vida es una vida eterna, que el Señor quiere que tú estés ahí en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que, uh, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Tú amas a tu prójimo, tú amas a esa persona realmente que está contigo, tú amas o sea, a, a, ese, a esa persona que de pronto... Te calumnia, te critica y eso, bueno, si no, el Señor dice, tú tú me amas, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y como lo hizo el título, cualquier cosa que te haga necesitar a Dios es una bendición. Y cada hoy en día, mis hermanos cristianos, en la gloria de la fe que conquista, me doy cuenta que cada, cada suceso, cada momento me está, me está ayudando a ser una mejor persona, a madurar cada día más. La que me falta, claro que sí, a todos nos falta. El que diga que no le falta es un mentiroso. Es por eso que también el Señor nos lleva a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, que nos dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, escucha esto, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que, que hoy te ordeno el Señor tu Dios, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Él te pondrá por cabeza y no por cola. Entonces, una vez más, si tú a, a, acatas lo que el Señor te dice bajo su dirección, y siempre buscando la dirección de Él, no haciendo nuestra voluntad, porque si hacemos la, la, nuestra voluntad, mis hermanos, créeme que no estaríamos dando las buenas nuevas reino en los cielos. Créeme, créeme que no te pondría en ese empleo. Créeme que y no haríamos cosas en nuestra humanidad y todo nos saldría mal. Pero como Dios es perfecto, Dios es, lo sabe todo, unipresente, unisciente. Él sabe en qué momento llevarte y que por qué te está procesando, a veces en nuestra humanidad no lo entendemos, pero sabemos que todo nos, todo nos sirve para, para bien. Y es por eso que para nosotros a veces vemos que esa eh, que cualquier cosa que, eh, que te haga necesitar a Dios es, es, es hermoso porque necesitamos depender de Él, de su presencia en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor te está diciendo, depende de mí, búscame más. Que lo que te estoy, que lo que está pasando en tu vida es para que me busques, no para que te alejes, y si yo te bendigo, es para que me sigas buscando, te dice el Señor que tenga la necesidad de mí, es por ejemplo, si a ti te falta el aire, si a ti te falta el aire y no puedes respirar, necesitas ese tanque de oxígeno, que ese tanque de oxígeno sea el Señor, ese aliento de vida, y es lo que quiere el Señor, Él quiere bendecirte, como siempre lo hablo en lo espiritual, porque lo demás vendrá por una añadidura, y como lo hemos aprendido en nuestras clases virtuales, eh, ya la carne, el cuerpo pasa por, a, a segundo plano, pero lo espiritual, ya cuando estamos en espíritu y el Señor busca tales adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad ya te llenas más, te enriqueces más. Ya esa preocupación pasa a un segundo plano. Ya esa ansiedad, como lo hemos aprendido, pasa a otro segundo plano. Y es por eso que el Señor quiere que esa necesidad que estás pasando, o ese desierto, o el, o el alfarero, el gran yo soy, a través de su Hijo Jesucristo que pagó un precio por nosotros y que nos ha dejado el Espíritu Santo para que conozcamos esa verdad y en la verdad cada día nos estás haciendo libres. Y por eso oramos por, por ti, por tu familiar por nuestros familiares, para que ellos lleguen a, a Cristo y los, los reconozcan como su Señor. Porque aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor será salvo. En el nombre poderoso de su nombre. Un salmo maravilloso que nos habla el Señor. Aquí el salmista nos dice en el capítulo 139, el versículo 23 y 24, nos dice, Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba, y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Qué maravilloso como el Señor ah, hablaba a sus siervos por medio de su palabra. Y es como el Señor nos está hablando hoy en día, Señor, Dinos si estamos yendo por el buen camino o estamos yendo por el mal camino. Y si estamos yendo por el mal camino, el Señor te está diciendo, bendito la necesidad que te haga acercar a mí, porque tú vas a depender de mí. Y cada día que más te bendiga, búscame más, búscame más y vas a ver que es entrégame tus cargas, tus problemas, y vas a ver que va todo va a ser más llevadero. También nos dice en Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 4, que nos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce uh, perseverancia, y la perseverancia entereza en, eh, de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Esa entereza de carácter es esa parte fuerte de carácter. Entonces, mira que el Señor... Eh, esto, esto, es, esto es maravilloso como el Señor nos está hablando en esta clase virtual en Romanos capítulo 5 del 3 al 4, que, que este sufrimiento que nos produce perseverancia, nos hace cada día mejores, nos hace eh, vivir ese Cristo que hay en nosotros. Y cada día ese Cristo que está en nosotros nos va a enseñar a, a ser más tolerantes, a tener ese amor, a tener esa paz, a tener esa humildad, esa mansedumbre. Es por eso que cada día... El Señor nos está diciendo, depende más de mí, busca mi presencia. Y como el título lo repito, cualquier cosa que te haga necesitar a Dios es una bendición. Y todos los días le digo, Señor, busca cualquier cosa para que te busque cada día más. No quiero hacerlo en mi voluntad, quiero que lo hagas en tu voluntad, Señor. Si lo hiciera mi voluntad, Señor, una vez más te lo repito y perdona que sea repetitivo. No estaría dando las buenas las buenas nuevas del reino en los cielos. No estaría, el Señor no estaría compartiendo esta palabra conmigo para que la compartiera con su pueblo. Y es por eso que el Señor se está diciendo, bendita esa situación que te está acercando a mí. Y así lo vas a hacer con muchas personas. Les vas a transmitir estas buenas nuevas del reino en los cielos. Santiago 1.3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y esa es la constancia que adquiere el Señor que cada día eh, en cada suceso, que tengan constancia de buscar su presencia en su oración en esa lectura de la palabra de pronto no estarás al 100% pero Él conoce tu corazón, Él sabe que de pronto esa hora que le estás dando se la estás dando con fe, con amor o esos 15 minutos, o esos 30 minutos por la mañana, por la tarde, por la noche Él sabe, Él sabe que tú estás dando lo máximo y muchas veces decimos que hay momento de hablar pero nuestras acciones van a decir mucho más que lo que decimos es por eso que el señor en esta esta semana en esta clase virtual te está diciendo sé constante búscame más probé un proverbio maravilloso que nos dice 16 en el proverbio 16.3 ponen ponen manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán más claro no lo dice la palabra que todo lo póngase en la presencia del Señor y verá que todo se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigan a quien los, los persigan, bendigan y no maldigan, le dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, bendice, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también, uh, yo cambio esta parte, pero debemos cambiarlo, como también yo digo, estamos aprendiendo a perdonar a las, cosas que, a, a las que nos ofenden. Estamos aprendiendo, porque cada día el Señor nos está puliendo. Cada día el Señor nos está haciendo cosas maravillosas. Es por eso que bendito la, la necesidad que está, nos está haciendo buscar a Dios. Y que esto no se vuelva de una, de una monotonía, sino se vuelva de, de un encuentro de necesidad todos los días y de constancia todos los días de nuestras vidas. Ya para ir terminando, mis hermanos, Éxodo capítulo 23, 25 dice... Adora al Señor tu Dios y Él bende, bendecerá tu pan y tu agua. Yo apartaré de vosotros toda enfermedad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! De pronto estás pasando por una enfermedad. Pero esto no significa que eh, el Señor te la está enviando. Esto significa que debes ser más constante. Eso significa que de pronto debes de arreglar algo ahí en, ahí en tu corazón. El Señor quiere cosas buenas para cada uno de nosotros. Y el Señor está diciendo, quiero un pueblo constante. Quiero un pueblo que como, mira como el pueblo de Israel, a pesar que vio las maravillas, vio la gloria de Dios, pero no se conformó. Eh, se, eh, el Señor trató de sacarlos de esa área de confort. Eh, que, se quedaron ahí y no salieron de, de esa. Entonces el Señor tuvo que, Hacerlos pasar por necesidades para que lo buscaran a Él. Porque veían ya lo sobrenatural y se conformaban. Y el Señor tenía que hacer otra cosa más. ¿Para qué? Para que ellos lo siguieran buscando. A pesar que era un pueblo que le exigía a Dios. No debemos exigir al Señor. Pero Él sabía que Él los amaba. Sabía que estaba haciendo un, un propósito grande y poderoso. Y bueno... Señor, quiero hacerlo contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso en esta casa virtual, esa necesidad, agradecela. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer algo maravilloso y tú lo estás buscando eh, eh, y estás orando con todo tu corazón, con constancia, con fe. Y se le estás entregando todo porque el Señor va a bendecir tu pan, va a bendecir tu agua y, y el Señor va a apartar toda enfermedad de ti.